Muy buenas noches, Son y 45 en todo el Perú, uno de los más populares videojuegos entre los adolescentes se llama Free Fire y viene preocupando a los padres porque provoca eh, una adicción, es lo que se está hablando de este juego Ante ello, un especialista brinda importantes recomendaciones para tener en cuenta Cuidado con este juego, la nota es de Mónica Queirol, adelante ...dicen que los videojuegos son la nueva sensación. ¿Qué estás jugando, Rock? Fire. ¿Ah? Fire. Free Fire. Tengo que sacarla para que deje un poco de, de mirar, ¿no? Porque cuando se pegan <ríe> es imposible sacarla. Sin embargo, videos en redes sociales se han viralizado y alarman a los padres... ...al evidenciar supuestos efectos peligrosos y hasta paranormales en los niños. En Ecuador... Padres desesperados acuden a un curandero del pueblo... ...tras ver a su hijo simulando jugar con el celular. Pese a este encontrarse apagado. Y el menor, profundamente dormido. Eh. ¡Viejo! Ya ya, lo mando aquí, ya, ya, ya. ya ya, ¡Viejo! ¡Ey! ¡Ey, Daniel! Y en Colombia reportan haber vivido lo mismo. ¡Daniel! ¡Míreme en la cara, Daniel! ¡Daniel! Perú no es ajeno a esta realidad y es que es evidente que una de las actividades favoritas recreativas de los menores se torna al mundo digital. Pero ¿qué tan perjudicial puede ser ello? Hay reglas, hay reglas. Hay un tiempo para estudiar, un tiempo para venir al parque y un tiempo para los videojuegos lo único es controlándolo, quitándole el celular o la tablet. Los chicos te pueden pedir el último juego de PS5, de PS4... ...pero si tú no tienes esa empatía con tu hijo... ...y no estás al tanto de qué está jugando... ...también es responsabilidad tuya, ¿no? La psicóloga psicoterapeuta Lorena Pastor nos lo explica. Bueno, en realidad el riesgo se da cuando se genera la adicción. El propio videojuego no tiene ningún tipo de riesgo, ¿no? No es que hay que retirar a los niños los videojuegos... ...hay que regular las horas y hay que hacer que el niño pueda funcionar adecuadamente en todas sus áreas de vida. Es decir, el niño tiene que cumplir, por ejemplo, horarios, seguir rutinas, tiene que haber un patrón de, un patrón de crianza y conductual adecuado en casa. No, El niño tiene que tener múltiples actividades, No, por ejemplo, la actividad física, que es importantísima. ¿no? Tiene que también poder utilizar otro tipo de juegos, como los juegos, eh, digamos, de mesa, o juegos creativos, y también están los videojuegos. Lo cierto es que en los parques y calles de la capital cada vez es menos la afluencia de niños. Caballero, yo lo veo recreando con los niños. Así es, así es, es un placer jugar con los niños. Y esta es una de las actividades que ahora se ha perdido. Se ha perdido bastante, sí. Los chicos de antiguamente pues eran más pelota, más, más pista, más más parque y ahora los chicos paran encerrados. ¿El consejo que le podemos dar a los padres de ahora. ¿sí? Que salgan con sus niños a los parques, que compartan con ellos los, unos momentos bonitos como debe ser. Ver que el ser a los hijos realmente es un placer, es un deleite. Bueno, a él le gusta el fútbol, ahora le está dominando y lo, eh, más en la calle pasear con la bici. Videojuegos hasta ahorita no juega. Se pone vicioso y a mí pues no me gusta eso porque si no se vuelve agresivo. Si el niño tiene que tener rutina, definitivamente, tiene que realizar algunas labores en casa según su edad cronológica y su edad madurativa, el niño tiene que hacer algún deporte, eso es de todas maneras es básico y necesario para su salud. Y son los padres quienes expresan tener cierto cuidado a esta tendencia tecnológica que parece tener encandilado a los pequeños del hogar. este practica lo que es este scooter. Con sus primos sale a jugar a la cancha, el voleibol, ahora el básquetbol que viene de vacaciones, en la bicicleta. ¿no? Ella mantiene todavía sus juguetes, no por acuerdo con mi esposa, no tenemos el acuerdo de no brindarle celular tampoco, eh, televisión tampoco. En TikTok se pueden encontrar videos como estos, en donde padres descubren a sus hijos en un estado total de sonambulismo que preocupa. Y mi hijo fanático Free Fighter, lo veo que está totalmente dormido, como ustedes pueden apreciar, está totalmente dormido y está haciendo que juegue a Free Fighter, creo yo, porque esos son los movimientos que siempre actúa él. Si yo expongo a un niño a muchísimas horas, a un videojuego, sí voy a alterar sus nervios, o sea, se va a volver más ansioso, definitivamente va a poder, de repente va a tener dificultades en el sueño, no va a poder conciliar el sueño con facilidad y a veces pueda tener pesadillas y sobresaltos durante la noche. Ahora preste atención a los siguientes consejos para hacer que la convivencia entre sus niños y los videojuegos no se convierta en un peligro. Si yo dejo jugando a un niño estos juegos violentos durante muchísimas horas, lo más probable es que el niño vaya absorbiendo o digamos recibiendo este patrón de violencia y aprendiendo también este, formas de reaccionar o defenderse como el juego, ¿no? Lo recomendable a partir de los cuatro años hasta los 12 o 13 es una a dos horas al día. De preferencia los fines de semana. Atentos. Y sí, hay que controlar sí. ¿no? lo que consumen los chicos, lo que, cuánto tiempo juegan. Sí. Tiene que haber un, digamos, un filtro. No, filtro y premio, estímulo. Juegas media horita y si también lees un ahorro. Combinar algunas cosas, ¿no? o sea, algunas situaciones. No Te puedes estar todo el día jugando, eh, terminan eh, estimulados de alguna manera con un juego que, de, claro, de por sí es violento y muchas horas. No sé, cada quien tiene que ver qué es lo que tiene que hacer con sus niños ¿no? y decirle, vas a jugar. Una hora a la semana, dos horas a la semana y no dejarles el teléfono ahí para que jueguen todo el tiempo que quieran. ¿no? Totalmente acuerdo. Eh, a tan solo 18 días de celebrarse la Navidad.